Bienvenidos a este nueva, esta nueva sesión de edición en la que con mmm, esta cámara tan maravillosa y todos los recursos disponibles en mi casa y en mi mano, pues vamos a editar un podcast. Me han pasado un programa que tiene unos cuantos fallos y vamos a ver qué podemos hacer y cómo lo podemos hacer con Adobe Audition. ¿Vale? El programa en cuestión es este ¡Uy! ¡Uy! ¡Madre mía! Se armó, se armó eh, Tenemos muchas cositas Voy a empezar eh, por quitar cosas así Un poco flagrantes eh, Ahí empieza con la sintonía de Sex Crimen en este programa Así que todo el resto fuera A ver Efectivamente eh, y la parte de atrás También todo lo que sobre Pues fuera El primer problema que vamos a tener aquí Es la descompensación de canales seguro Buenas tardes, buenos días Buenas buenas tardes, te oigo más Por el canal izquierdo que por el derecho Como que les, les agenciamos a... A ellas, ¿no? Que bueno. Vale. Eh, lo que vamos a hacer es... Mmm... Madre mía, esta canción. A ver qué más tenemos ahí. Menos la <risa> relación que... ¿Don Johnson? Me voy a quedar otra vez con, el, con, el, con uno de los canales. Es decir... Eh, Pero no sabemos cuándo lo escucharemos por, este, por un lado se oye más que por el otro Yo lo oigo más por él Aún y todo ya sabéis que tenemos un podcast Yo soy Néstor Melgosa Y a mi izquierda, bueno a mi derecha Sí, bueno a mi izquierda exactamente Vale, tengo el estéreo, yo tengo el estéreo invertido Así que Es por un tema que, que he hecho aquí con, con un montaje de la mesa de mezclas Que está seguro un poco mal. Está Vale, ahora sí que lo oigo más por la izquierda que por el derecho Bien eh, pues me voy a quedar con el canal izquierdo eh, Yo lo siento por las canciones Pero vamos a descartar el canal derecho Que es donde se oye menos la voz de Néstor Y vamos a quedarnos con el con el izquierdo Esto se hace en, en los efectos en el mezclador de canales ¿vale? eh, Voy a pasar la ventanita aquí y seleccionando el preset que pone relleno hacia la izquierda, nos coge para los dos canales solo el de la izquierda. También podría convertirlo a mono, pero bueno, vamos a quedarnos con, con esto. Eh, lo que sí me han dicho de este de este archivo, que es un eh, es un programa que han grabado en Siberia FM, una de las radios con las que colaboramos, lo que sí me han dicho es que eh, no tiene... Eh, el micrófono ha abierto, una de las personas que habla en una de las partes, de hecho, por aquí a la derecha, ya lo veis que aquí hay muy poco, muy poco sonido. Vamos a intentar arreglar eso, ¿vale? A la vez que arreglamos otro, otro serie de cuestiones. Voy a normalizar para expandir el tamaño de la onda, sobre todo para ganar volumen, ¿vale? Porque al final, eh, si tienes eh, capacidad de que la cosa siga más. Eh, mejor, ¿no? Digo yo. Esa es la un poco la cuestión. Vamos a ver si podemos hacer alguna otra otra historia. Igual la, antes de empezar con el meollo la aplico un, un compresor. Eh, a ver a quién a qué me normaliza esto. ¡Uy! Una birria. Sobre todo por este pico del final. Néstor Mergosa, Ania Viviana, Luis. Ripetarchi, un placer Agur Ahí hay varios micrófonos cerrados eh, Voy a comprimir A menos 6 Porque la parte más alta Bueno eh, La verdad es que las sintonías Aquí tienen, bueno, está todo muy descompensado Pero la parte más alta es Esta canción, pues voy a comprimir Todo lo demás al tamaño de esa canción Y trabajamos en ese en ese nivel Compresor modelado en tubo entonces, para que no salga como un tubito eh, Y el preset lo tengo básicamente aquí El umbral es donde nos va a poner las líneas, digamos, de fuera del, del tubo eh, La ganancia es, si queremos, después de hacer el compresor, aumentarlo Eso no lo vamos a hacer, vamos a hacer la normalización aparte la proporción eh, es un tecnicismo un poco raro que básicamente cuanto más grande mejor y el resto por, por defecto. En su momento cogí uno que se llamaba nivelador vocal y simplemente le cambio el umbral a lo que me interesa. Le voy a dar a aplicar. Vale, pues una vez que esto está comprimido le damos a normalizar. Tardará también un poquito. Y después de normalizar pues ya nos vamos a poner... A ver cómo recuperamos ese sonido. Es complicado, o sea, quiero decir, el tema es. Eh, hay un micrófono que no, se, que no se ha encendido, que alguien no le ha quitado un mute. Y hay que recuperar la voz de esa persona. Mm, mm, mm, mal asunto, mal asunto, eh. Mal asunto. Pero bueno, vamos a intentarlo. Vamos a ver. Eh. Voy, voy a hacer unos cuantos arreglillos más porque de verdad que eh, le vamos a quitar esta respiración a este buen muchacho. Vamos a. Creo que había una forma de seleccionar. Pues. Epa, perdón. No, lo hago mejor más fácil con el ratón. Vamos a normalizar esta sintonía. Soy Néstor Melgor. Vale, eso no ha sido una buena idea, <risa> eso no ha sido una buena idea, y ahora y esto nos va a llevar a uno de los primeros problemas que, que vamos a tener. Aquí, voy a coger muy al principio, aquí normalizando un poquito, ya veis que aquí en esta primera parte, eso es el ruido eléctrico que hay de fondo, al final como han grabado tan bajito, tan bajito, y por debajo siempre hay algo de ruido eléctrico o de cualquier tipo de, de ruido de fondo. Si eh, normalizo todo esto, pues ese ruido de fondo va, va a sonar mucho. Eh, voy a intentar quitarlo. Vamos a ver. Eh, para reducir ruido en Audition, eh, dentro de reducción de ruido, primero hay que coger una impresión de ruido, que es básicamente decir al programa... Esto que te doy es ruido Ya se lo he dicho Y ahora eh, Lo que hago Es, eh, bueno, primero voy a Voy a normalizar esa parte Que había normalizado antes Para que eh, Porque al final es, es en lo que quiero quitar ruido Voy a ver si puedo normalizar alguna otra canción Por aquí eh, Esto qué es Sí. Luego seguimos con los chas. Esto es otra canción Que bueno, no está No está muy fuera de, de nivel Pero bueno eh, La parte de Justo cuando se acaba la canción Empezar a hablar no. Ostras Bueno, pues Con ustedes, Mario Carey. Una bueno, pues con ustedes Con ustedes María Carey. Maria, Maria Carey, Mariah, tío, Mariah De verdad eh, Mi puta idea De las divas Y eso que es un programa que va sobre divas Bueno, bueno. Esa transición queda Horripilante, pero bueno Y después Pues la sintonía del final Ahí hay un golpe de un micrófono que no se ha muteado. Bueno, eh... Eh, vamos, a... vamos a comprimir esto para que ese golpe de micrófono quede un poco más tapado. comprima menos 9, porque al final en esta línea que me marca menos 9 es donde tengo digamos, la base del, del volumen de esta sintonía. comprima menos 9 y normalizo ah no, que no solo es eh, que, que no han muteado un micro, es que efectivamente hablan <ríe> después de esto entonces mmm. tenía que decir Y yo creo que siguen hablando después. Pero eso ya no se lo voy a arreglar. Podría coger la sintonía... esto ¿Es la misma ¿es sintonía al principio y al final? ¿Qué? Eso no es una buena idea. Eh, pues voy a meter la misma sintonía al principio y al final. Eh, les cojo... Alguno estará pensando... Pero la impresión de ruido que has cogido antes... Tranquilos que se queda en memoria. No hay problema. Eh... Yo no había venido a hacer esto, pero bueno Ya que me he enfangado Ay Ay Amor, me duele tanto Me duele tanto Cuando hacemos copiar y pegar en Audition eh, Si cogemos Un cacho, copiamos y luego Seleccionamos otro cacho y Pegamos encima, da igual La duración de los cachos, que sea más, más grande Más pequeño, lo va a sustituir Automáticamente, vale en este caso, la suerte es que era igual, pero si no llega a ser igual, pues nada. Eh, y ahora vamos a hacer, ahora que lo he normalizado todo, vamos a hacer eh, proceso de reducción de ruido. Os voy a poner unos ejemplos. ¡Horripeterchi! Un placer. ¡Agur! La verdad es que mucha reducción de ruido no tiene. También es cierto que. A ver de dónde han cogido esa canción. Bueno, ya vamos a aplicar la reducción de ruido y ya está. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Sabemos cuándo emitimos, pero no sabemos cuándo lo escucharemos. Aún. Sabemos cuándo emitimos, pero no sabemos cuándo escuchar. Me voy a meter en, en el berenjenal, que es esta parte. Eh, eh, con esta, esta canción la cantó cuando ya era bastante mayor, ¿no? Venga, empezamos con lo bueno. Eh... Aquí hay golpes de micrófono varios. Voy a ver si esto está todo en un cacho. El icono, ¿no? Sí. Vale, no. Esto va a haber que dividirlo según... Interviene Néstor ¿Qué hago para marcarme las diferentes partes Y luego poder seleccionarlas rápido? Hacer un marcador Es básicamente seleccionar el cacho Pulsar a la M Y ya me lo deja ahí marcado Y me lo deja también aquí a la derecha En una lista muy bonita Marcador 01 Pues marcador 01 el Marcador 01 igual podría ser un poco más ancho Porque realmente el zoom que le he dado es muy poco Selecciono otra parte Y le doy al Marcador 02, selecciono... Incluso de, de, de otras divas o de otras personas. Eh, selecciono otra parte, a ver dónde empieza a hablar otra persona, hasta aquí. A ver. Como el, el pues a ver también... Vale. Eh, ¿Por qué me he hecho ese salto? Porque tengo aquí abajo... La, reprodu la reproducción en bucle activada, si la desactivo. Mitificada, claro. como si fuera una especie de ángel o... Sí, sí, de eso la primera bueno, vale. Se sí, eso... sí, va a oír aquí un salto tremendo. Uh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Hasta aquí, a ver cómo lo dicen. Ah, Hicieron bien, bueno. ¿eh? <ríe> Hicieron no, no, no, bien, ¿eh? Bueno, ahí... Esta persona dice algo por detrás que... Premonitoriamente. Sí, <ríe> vale, y... Lo estáis oyendo bajo vosotros, yo también, ¿eh? Es así. Y hasta aquí, a ver... Bueno, la... De verdad que... De verdad que... Sí. Vale, eh, pues ya tenemos todas las partes que están eh, por ahí en marcadas. Eh... En este caso vamos a buscar que se oiga, pero... pero... Quizá no necesitamos super volumen porque en comparación. Que la hacía exactamente distinta. Digamos, otras... la otra la otra voz llega menos 9 por ahí no vamos a necesitar que esto llegue al cero. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues buena pregunta. Eh, buena pregunta. Primero vamos a normalizar. A ver qué tenemos aquí. Sí, aquí han escuchado que ya tiene una voz de, de señora... Vale. Eh. Segundo, vamos a aplicar un tema de procesamiento dinámico Ah, no, si yo antes no normalizaba para esto No, porque realmente Lo que me interesa es subir las partes altas, no, las partes bajas, no las altas eh, No, normalizar no lo necesitaba Pues mira, lo deshago aquí y ya está a ver cómo queda esto con este procesamiento. Era bastante mayor, ¿no? Sí, aquí hemos escuchado que ya tiene una voz de, de señora eh, pues mayor y como muy con mucha personalidad hmm. ya estaba en los últimos eh, en la última etapa de... Su... Bueno, terrible. Pero bueno, vamos a aplicarlo. Seleccionamos el marcador 1. Aplicamos. Seleccionamos el marcador 2. Eh... Con control R puedo repetir. Vale, aplicamos, seleccionamos el marcador 3. Os voy a poner un cachito por aquí que hay un poco más de diálogo para ver. Cómo queda esto. Sí, pero es, eh, no, no es que tuviera una demencia, sino que estaba en su personal no, ah. O sea que ella quería que tuvieras eh, el recuerdo de ella. Sí, como divina, ¿no? Sí, volviendo no. de Francia, de aquí a de allá, eh, pues eso. Una diva. Una diva ah, no sé, sí, y, sí, y... una diva hasta el final, sí, sí. sí. sí, sí, sí. Bueno, eh, las voces que estábamos presentes siguen más presentes, pero por lo menos hemos recuperado algo de, de ese fondo. Eh, tengo que buscar un punto en el que esta persona esté un poquito más callada ¿Qué la hacía exactamente distinta de otras, incluso de, de otras divas o de otras personas Pues a ver, también es un poco la, la época porque... Igual aquí al final no, eh, vamos a ver, Igual aquí, aquí? Hicieron bien, eh Premonitoriamente sí con la Metro Golden Meyer y la otra con la con la, con la, con la paramo, entonces pues era increíble era, eh, las dos rubias europeas con la a ver si de aquí en medio con la Paramount ¿será que si, apoyar a los soldados estadounidenses ah, pues eh, Hacer eh, estos típicos conciertos ¿no? De cantantes de, de, de que van bueno, a apoyar A los soldados Y hacer eh, de, de, de, Sí, hacer bueno para... Este procesamiento dinámico Mira, voy a regular en directo Este procesamiento dinámico no me está gustando ¿Por qué no me está gustando? Porque mmm, cada vez que hay un silencio El ruido en vez de hacer así Hace así Y no me gusta Y me va a joder mucho la vida entonces, voy a probar aquí en el final, eh, voy a probar la otra vía que estaba tomando yo, que era normalizar, eh, comprimir, eh, con el un tubo a menos 9 me parece bien, voy a volver a normalizar y voy a volver a comprimir. A ver qué, en qué queda esto. Mayor, ¿no? Sí, aquí habéis escuchado que ya tiene una voz de, de señora de, pues, mayor en etapa de su vida. Eh, eh, de aquí eh, podemos coger un fragmento de ruido, aunque no sé qué es eso en concreto. Y voy a probar en este mismo punto a ver. ¿Qué eh... uh, es? Bueno, puede funcionar. Vamos a probarlo. Uy, perdón, me he confundido. He dejado el ajuste ese de solo ruido de salida. Eh, reducción de ruido. Ah, al revés. Eso es. Hmm. Eh, si le aplico aquí un compresor multibanda Un compresor multibanda Básicamente es un Es un compresor que tiene como Diferentes partes Os voy a bajar un poco esto Aquí lo que se ve es Esa voz en las diferentes partes Que tiene nuestra, nuestra voz humana eh, cómo va subiendo y bajando Entonces eh, con un compresor multibanda lo que haces es eh, dividir ese espectro, que al final es un espectro de frecuencia, en cuatro cachos distintos y darle un tratamiento distinto a cada uno de ellos. Um, yo utilizo mucho el compresor multibanda de emisión. Eh, voy a seleccionar aquí el marcador 1 este. Y, y vamos a probar esto, a ver... Sí, aquí habéis escuchado que ya tiene una voz de vida, eh, que era como unos shows que... Uff, todavía esto tiene... ¿La reducción de ruido lo he hecho? No sé, cacho, sí. Todavía esto tiene mucho margen de mejora. Voy a probar con uh, un filtro, un ecualizador gráfico, ¿Vale? El ecualizador gráfico ya lo use para lo mismo básicamente aquí lo que más molesta tenemos una voz eh, aguda entonces al tener una voz aguda vamos a tener algún problemilla eh, para usar ciertos, ciertos ciertas ecualizaciones pero eh, en principio como lo que más molesta son los clics de fondo muy muy agudos esto nos debería apaciguar un poco el oído. Sí, aquí han escuchado que ya tiene una voz de, de señora eh, pues mayor y, y como muy con mucha personalidad, que ya estaba en, los últimos, eh, en la última etapa de su vida, eh, que era como unos... Es un poco más fácil de oír, pero todavía le queda mucho. Esto lo voy a bajar a menos nueve, más o menos. Que el conjunto quede un poco nivelado eh, Menos nueve, un poquito más Y lo vamos a dejar así eh, La inteligibilidad Del conjunto Va a ser horrible igualmente Sí, aquí han escuchado que ya tiene Una voz de, de señora. O sea, a esta persona mmm, no, se le, no se le va a entender bien Hagamos lo ah, que hagamos eh, pues doy... Ya estamos cogiendo el audio De diferentes uh, Micrófonos que no son el suyo es imposible Entonces, haciendo un poco de recopilación ¿Qué he hecho? Normalizar una vez eh, Lo tengo aquí en el historial Normalizar una vez, comprimir, volver a normalizar Volver a comprimir Reducir ruido Multibanda Ecualizador Y luego eh, Reducirlo Pues es lo que tengo que hacer en el resto de cachos Entonces, eh, cojo el cacho 2 Hemos dicho Normalizar una vez hemos dicho, comprimir con el tubo hemos dicho, normalizar otra vez y hemos dicho otra vez comprimir comprimir comprimir, comprimir epa, que me voy a... comprimir con el tubo luego que hemos hecho, eh, la reducción de ruido la reducción de ruido se supone que el perfil ya lo tengo, entonces simplemente con ir aquí y la reducción de ruido? Sí, y estos pues, son unos, los últimos que he visto una Vale, funciona Entonces simplemente aplico la, la reducción ¡Epa, epa, epa, epa, epa! epa. Eh, ¿Habéis visto que se me ha puesto a hacerlo en, toda la, en todo el cacho? Podría hacerlo, pero no quiero hacerlo eh, Entonces eh, lo quiero hacer solo en ese cachito ¿Qué más hemos hecho? Eh, he hecho el compresor multibanda Multibanda He hecho el eh, Ecualizador Y luego Lo he reducido hasta Menos nueve Vale hay una duda que me está surgiendo ahora, que es: después de esta reducción de ruido, ¿los pasos siguientes que he hecho sirven para algo? Pues, como tenemos aquí el historial, es tan simple como darle aquí a reducción de ruido. Sí, el icono, ¿no? Sí. Y estos, es, pues, son unos... los últimos sonos ¿Mm? que he antes de. Le pondré una arriba totalmente. Son unos... los últimos sonos ¿Mm? que he antes de. Le pondré una arriba totalmente de los pies a la cabeza sí y estos pues es unos. los últimos sonrientes de de la pierna derecha una activa totalmente de eh, los pies a la cabeza sí y estos pues es unos. los últimos sonrientes de de la pierna derecha una activa totalmente de eh, los pies a la cabeza sí no sé decidme yo creo que que queda que queda un poco mejor entonces eh, normalizar eh, compresor modelado en tubo Epa. Normalizar otra vez Compresor modelado en tubo Y ahora hemos hecho eh, Reducción de ruido Hemos hecho el... Que no lo sé, es que yo lo dejaba aquí. ¿O de otras personas? Pues a ver, también es un poco la. Vamos a probarlo, porque hay como una respiración aquí y hay una cosa. Eh, re, mm, mm, reducción de ruido. Re, reducción de ruido y ecualización aquí, a ver. Y ¿O de otras personas? Pues a ver, también es un poco la, la época, porque Marlene nació en Berlín en 1901. Y ella se llamaba María Magdalena, y ya con siete años, eh, bueno, empezó a cantar y, y, y bailar y tal, y ya con siete años ella se. Pues, pues, pues a ver, eso, unos los últimos. La, la época, porque María nació en Berlín en 1901, y. Voy a saltarme eh, la compresión multibanda. Porque creo que sinceramente no le aporta nada. Y así tampoco tengo que hacer la amplificación. Así que nada, perfecto. Eh, normalizar. Comprimir. Eh, volvemos a normalizar. Volvemos a comprimir. Eh, ¿Qué más? Eh, hemos hecho entonces normalizar, comprimir, normalizar, comprimir, la reducción de ruido y la... Eh, ah, y la ecualización. Sí, de hecho, la primera película se llama El Ángel Azul uh, y se quedó ya con ese apodo, El Ángel Azul. Y, y bueno, esa, es, esa, esa la rodó en, en Berlín y después de ganarse la cama en, en Alemania, pues deciden mudarse a, a Estados Unidos. Hicieron bien, ¿eh? Premonitoriamente. Sí, <risa> vale. Eh. Y estoy a repetir, normalizar, comprimir... Hay muchas eh, formas de llegar a, a una misma cosa, ¿vale? Eh, la vez anterior que, que yo hice esto, lo hice con un procesamiento dinámico, esta vez lo he hecho así. Hay muchas formas de, de hacerlo. Eh, epa, he capturado una impresión de ruido que no es y ahora la he liado bastante parda. Así que voy a capturar otra impresión de ruido. Las, las impresiones de ruido no se pueden recuperar en, en Audition. Entonces, si la haríamos como lo acabo de liar yo, es que para capturar la impresión de ruido es mayúsculas P y para eh, salta, sacar esta ventana de reducción de ruidos contra mayúsculas P. Entonces, uno la caja. Y el eh, ecualizador de 20 bandas, vale yo sé mucho de hacer cosas automáticamente, si he visto que en 4 o 5 casos funciona bien y todo es lo mismo lo hago todo igual eh... Lo ideal es ir comprobándolo realmente, pero bueno, eso ya es cuestión de de cada uno. Yo de vez en cuando lo compro, pero todo esto no me lo voy a, no me lo voy a escuchar entero. Sí, bueno, sí, promoción de autobombo nacionalista también, ¿no? Entonces, ahí también, eh, después de eso, eh, Claro, ya nos dio muchas películas y lo que se dio cuenta es. <risa> Así, pues, es que es el típico vale. Eh, me quedan entonces pocos cachitos. Vamos a poner un cachito de esto. A ver, tengo que ir al aeropuerto y tal. Cuando. Era completamente mentira. Sí, y... pero eso, eh, no, no es que tuviera una demencia, sino que estaba en su. No, ella es su persona. O sea, que ella quería que tuvieras eh, el recuerdo de ella sí, simple, como divina, ¿no? Sí, viviendo en San yendo a la energía allá, eh, es eso. Una diva. Una ah, y, sí, y... sí, una diva hasta el final, sí, sí. sí. sí, sí, sí es. Igual, y bueno, y así se ha convertido en una de las mejores. Una verdadera. Sí. sí, verdad, la... sí. Verdad, la... sí. Eh, hay una canción que. Bueno. Y ya la última. Escuchar en los dos. En, en los dos grandes. Sí. En el el la segunda guerra mundial. Sí. sí, sí un... ah. Bueno, pues con ustedes, Marlene de Trich canta. La última frase no se entiende absolutamente nada. Pero bueno, ahí está el medio de la cuestión. Aquí hay otra canción que tampoco. Esta canción también se la voy a normalizar Hay que cuidar los niveles, amigos Hay que cuidar los niveles Normalizamos Bueno Y sobre todo eh, Los finales de las canciones A ver Bueno, pues... Vigis y Barbra Streisand tuvieron Vegis y Barbra Streisand tuvieron esta colaboración que no sería la primera ni la última y con Barry Gibbs estoy viendo aquí que, te, que tuvo un. Bueno eh, ya. Aquí hay también otra canción, por cierto. Lo que pasa es que empieza a un nivel muy alto. Esto no, ya no lo voy a tocar más. Uy, ay, ay, ay. Ay, esta es... ay, ay, ay, Dilaila. Acuérdate no, que... No, identifico cuál es esta canción. ¿Cuál es esta canción? A ver. Muy bien, pues, eh, pues vamos a comenzar la pasarela aquí de las divas. Eh, con María Félix de México. María Félix, bien Yo pensaba que era Guay, guay, guay Dilaila Bueno, pues hemos hecho lo que hemos podido Sinceramente, con una Con un, una caja y un cordel Es lo que tenemos Hasta aquí esta edición Gracias por ver Este, este directo Y bueno, pues... Más experimentos aquí en Euskad Digital cuando se pueda o cuando se quiera o cuando no me deslumbre el foco que tengo aquí delante. Hasta la próxima.